Estoy bien. Uh, visto el tiempo que ha pasado desde la operación, creo que estoy muy bien. Mis sensaciones y también por las sensaciones de los fisios, de los médicos y de los readaptadores. Así que que contento con el trabajo que, que estamos haciendo todos. Hago hora, hora y media de fisioterapia con el readaptador también. Uh, Hora y media, dos horas, luego piscina, 20 minutos, 30 minutos. Eso por la mañana y luego, repito, por la tarde. Es una lesión que puede tardar uh, entre los seis y los siete meses. No es fácil, obviamente, venir aquí todos los días y ver tus compañeros que salen a entrenar, que, bueno, que han jugado un partido, que han ganado un partido. Es un proceso y que voy a volver a jugar. Entonces, pues necesito trabajo, tiempo y, y ya está. Y luego ya un día estaremos aquí hablando y yo ya estaré jugando. Tengo algunos amigos que, que han quedado y creo que quedarán para siempre. Que, Obviamente me han dado ánimo y me han llamado y, y me han venido a, a ver también cuando han podido. Nada, pinche hermano, y mandarte un abrazo muy fuerte, desearte una pronta recuperación, que ya sé que estás trabajando duro y muy fuerte para, para volver cuanto antes y, y nada, que estamos deseando verte, verte sobre el campo, verte correr la banda, que para disfrutar de ti otra vez y, y de tu fútbol, y, y nada, mandarte un abrazo muy fuerte otra vez, saludos a Apa Pichini, nada tío, desearte una pronta recuperación, sé que estás trabajando fuerte y con muchas ganas, y, y nada, estoy convencido de pronto estarás en el verde, ¿vale? Mucho ánimo amigo, un saludo. ¿Qué hay picho Espero que estés muy bien, que sigas trabajando poco a poco, ya sabemos que, que tienes fuerza para salir adelante, así que... Te deseo lo mejor. Y nada, aquí tienes un amigo para lo que necesitas. Un saludo. Ciao, Pichi. ¿Cómo estás? Spero que stai bien. Yo sono aquí para mandarti un abrazo forte. Spero que estés recuperando la grande. Ti vogliamo vedere el possibile a giocare como en tiempos vecchi. Eh, ti seguimos y e ti mandamos un grande abrazo. Ciao, Pichi. Volevo lasciarti un mensaje aquí de forza. Eh, abbiamo vissuto aquí. Tanto tempo insieme, eh, ti conosco bene, so, so quello che, che farai per tornare al, al più presto possibile. Eh, più forte di prima, eh, sei un ragazzo splendido e quindi meriti di tornare in campo al più presto possibile. Ciao Piccio, eh, siamo qua a Coverciano, ci manchi. Eh, ci dispiace tantissimo per quello che è successo, ma questo lo sai per i tanti messaggi di augurio che, che hai ricevuto. Y eh, te vogliamo dire de di no mollare, que te aspettiamo aquí, de metterci tanta grinta, tanta forza. Eh, un grosso in bocca al lupo e eh, una pronta guarigione. Suerte. Un bacio, ciao! Qué bonito. Y le agradezco mucho, la verdad, que, que no me lo esperaba. Hay buenas relaciones con, con todos, ¿no? Y han sido desde el primer día, desde, desde que me lesioné ahí en esa banda han venido ahí porque ya, ya se había visto que era, que era grave, porque tenía la rótula aquí. Desde ese momento, pues eh, muchos abrazos, muchos ánimos y bueno, sigue así desde el día siguiente que me, que me opere Y bueno, básicamente también todos los días hasta hoy. Somos un grupo espectacular, somos un grupo unido, nos queremos todos. No hay, no hay mal rollo con nadie, o sea que que somos de verdad una familia y, y bueno ellos han sido espectaculares conmigo. Pero todos, ¿eh? desde los compañeros al cuerpo médico. He conocido más el corazón de muchas personas que bueno lo que ves todos los días, que es eh, tu profesión al final, ¿no? Mi mujer y mi hija son, son las cosas más importantes de mi vida. Y luego también, obviamente, mi familia, mis padres. Hola, Cristiano. Falta poco tu regreso al Mestalla e lavora duro come sempre tu tu e spero di vederti otra vez levantare un'altra Coppa con la camiseta del Valencia. Ciao amico, un abbraccio. Cristiano, sono qui a vedere le mie partite della Champions e penso a te che mi manchi tanto. Non vedo l'ora di rivederti giocare al Mestaglia oppure in Nazionale o anche in Champions League. Dai, datti da fare che manca così poco e non vedo l'ora di rivederti. Chao. Mi padre, mi representante, que no sé por qué habla en español, que no sabe hablar español. <risa> yo he tenido ya una lesión de gravedad que ha sido el cruzado. Y yo creo que de esta lesión he aprendido a ser más profesional. En esta lesión, pues, lo positivo es que he conocido a la madre de mi hija y la mujer de mi vida. Y, y bueno, y algo bueno pasará también por, por esta lesión. A mí me ha cambiado la vida desde que he conocido a mi mujer. Y obviamente desde que, que ha nacido mi hija, nuestra hija, me ha cambiado la vida en positivo. Soy mucho más equilibrado como persona. Lo importante es que mi hija esté bien y yo no tengo ningún problema. Pero lo importante es, yo estoy feliz si, si mi hija y mi mujer están bien. El amor más grande que una persona puede probar es tener hijos y para mí mi hija es, es eso. Desde pequeño, obviamente tenía calidades más de muchos, pero había chicos mejores que yo, pero que bueno, se han quedado a mitad del camino, creo, por, por no esforzarse o por no tener la mentalidad correcta. Tienes que tener calidad de física, técnica, humana. Si el éxito mío, pues me lo he construido a base de esfuerzo y de trabajo. El gol del West casi en camiseta, esa imagen, ¿no? Un gol muy importante para el equipo porque nos ha permitido ganar en, un, en una época donde no nos salían los resultados antes de ir de vacaciones, de, bueno, de las Navidades. Y un gol al último minuto. La celebración ha sido más de. Bueno, de rabia por todo lo que estaba pasando en el campo, en mi situación personal y tal, pero creo que ha sido perfecta por la situación que, que se ha vivido y luego pues se ha reflejado durante bueno, los días y los meses esas, esa foto de, de la celebración que hemos visto un equipo unido y al final que ha conseguido hacer lo que hemos hecho el año pasado, que entrar en Champions League y ganar un título. Y eso pues creo que el equipo se ve en esa foto o después del partido de volver a ver las imágenes, volver a ver el vídeo del gol y tal. Que prácticamente he pasado todo el día después del partido mirando mirando eso. Estás en un estadio donde te ayudan a sacar lo mejor de ti. Lo sacas y Mestalla es top por eso. O sea que cuando cuando están ahí, te animan y te ayudan, es, es muy difícil vencer en nuestra casa. Claro que tengo ganas y... Faltaría más, ¿no? Pues trabajo todos los días para, para ese día, para, para volver a jugar y para sentir a, para volver a sentirme jugador.